Nos hemos venido a Níjar, a, sobre todo a ver una tienda que nos encanta y que siempre he comprado muchas cosas, que es la la alfadería de Ángel y Loli. Y os la quiero mostrar por aquí, porque vamos, Níjar tiene mucho encanto, es uno de los pueblos más bonitos de España. Pero bueno, hoy solo quiero mostrar la alfadería. Algún día haré un vídeo más más allá de ello. Pero vamos, que espero que os guste y veréis que cosas más chulas de esparto y de barro hay en esta tienda. Ya está, hemos comprado cosillas allí en, en la tienda de las fallas de Ángel y Loli, que a mí me parece que es la mejor tienda que hay en Nija, la verdad está aquí un poquitito más escondida que el resto, pero es una pasada, así que nada. Os invito a calle de las os invito a que si venís a Níjar vayáis a visitar esta alfaería, que os va a encantar las cosas que tiene y. A... Eso, y a muy buen precio.